Otro logro, otro logro, dos logros en un día. Eh. En este caso es la Policía Nacional, ¿eh? No hay claro. mucha... ¡Un aplauso, General ten Óyeme, lo merece! No, no es normal escuchar buenas noticias de la policía, hay que reconocerlo, pero cuando se hace bien, hay que decirlo. Hay que destacarlo. ¡Bum! señores va <risa> Está bomba, fallando sí. la bomba. Está fallando, el Señores, ya se acabó el can con los retenes y con los puestos de chequeo. Eso ya es pasado, dice... El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Tem, él prohibió los retenes y chequeos en las calles y carreteras del país por entender que son poco efectivos para detener a los delincuentes. En otras palabras, es una orden directa de él como director de la Policía Nacional. Él dice que los retenes y chequeos resultan ser odiosos para la gente honesta y de trabajo. Además, señaló que los delincuentes se salen a buscar, ya que estos nunca se presentan ante los retenes y se entregan a las autoridades. Exacto El director policial indicó que las personas honestas y de trabajo Como dice anteriormente Cuando ven un retén suelen seguir su camino con tranquilidad Lo que les ocasiona inconvenientes por la pérdida de tiempo Y molestias propias de la actividad La pasada semana santa como hablamos aquí y recordamos Pues perdió la vida una pareja de esposos Que viajaban desde Villa a Santo Domingo Cuando llegaron a un puesto de chequeo instalado por la policía Ellos eran Elvis, Elisa Muñoz y Joel Díaz quienes fueron acribillados sin mediar palabras. La razón de que la Policía Nacional dio para, pues, eh, en ese caso, era que los agentes estaban tras la pista de una supuesta banda que robaba motocicletas y había recibido una alerta desde Bonado de que los supuestos asaltantes iban en la misma dirección. Los agentes alegaron que el vehículo en el que se desplazaba la pareja era blanco, del mismo color que le habían advertido. Dice el mayor general, los retenes son odiosos para la sociedad buena. El delincuente nunca ha ido a un retén. No he visto el primer delincuente que haya ido a un retén para que le pongan las esposas. Vamos a escuchar a Alberto Ten. Los reténes para mí son odiosos para la sociedad web. El delincuente nunca ha ido a un retén. Mire, yo soy delincuente, yo llegué a Carly. No he visto el primer delincuente que haya ido a un retén que lo, que le pongan la esposa que está preso, que lo a Señores, el delincuente se sale a buscar. Esos indeseables, desafensivos se salen a, a buscar. La policía no me puede detener en un sitio, a menos que no haya pasado un hecho que amerite cerrar la ciudad. Los para mí son curiosos. Alberto Ten, director, jefe de la policía. Y ahora es director que se dice. Pues, sí. Más educado, antes el jefe de la policía, no, el director de la policía nacional. Que es un logro, es algo tedioso y es la verdad. Ahora, usted puede montar un retén, si en una autopista larga y saben el trayecto de la... y una vez se monta improvisado. Por una emergencia. Por una emergencia. Claro, Exacto, por una emergencia, sí. Pero, de verdad, la que... gente seria, la pean de los carros también, un problema. un problema. Y también se acaba en la pedidera. El macuteo. Porque, porque te, te, tenemos que eh, decirlo, lamentablemente, en los retenes lo que se pide. ¿Cómo usted está? No, tranquilo, déjalo sí. ahí. Tú sabes, no sí. <risa> sí. Eso, se te eso se ha grabado y ha salido al aire. Sí, al aire. sí, ha habido casos, ha habido casos de, de retenes. Sí. ¿Verdad? De gente que firma, que llega un retén de la policía, un, que yo no sé si son retenes directamente que lo de la jefatura, que lo hacen, o a veces son los mismos policías. Sí, mismo policía sí. lo y entonces vienen y dicen, hey, qué sé yo, que ¿Usted tiene agua ahí? Y digo, ah, pero bueno. Entonces, si, sí. si aparece un retén, por ejemplo, en la avenida de Los Rieles, que es la avenida de nosotros, eso es ilegal que tengan ahí. Ya? Claro, no puede. No, no puede que estén parando gente. No, no, no. Ok. No, ya se acabó esa checha con los retenes. ¿eh? Sí, porque a veces hay policías que... O, o, o sea, eh, hay policías que no acatan el llamado, que son jefecitos y lo, y lo montan los retenes. <risa> ¿no? Donde yo veo un reten algo así, ¿ves? Grabado porque le dijeron ya que no. Exacto. Los retenes ahora, eh, eh, yo lo puedo aprobar, ¿verdad? Yo lo puedo haber visto bueno. en un momento determinado, ¿verdad? Como por ejemplo en la pandemia, cuando cerramos todo. ¿eh? Uh -huh. Cuando nos trancamos todo, entonces ahí había un reten, entonces ahí sí. Pero en medio de, de la calle ¿verdad? En un día normal, eh, ver a la, la policía ahí en un retén, eso no tiene sentido porque si el punto de buscar a los delincuentes, no es que hay que Los delincuentes no se buscan ahí. No, no, no, es, no es la calle, en la 27 con salcedo Los delincuentes se buscan no. en los barrios Calentones. Exactamente. Allá en la calle Nino para abajo, allá que se buscan los delincuentes. Sí. Y a los haidines allá arriba. Es que ellos en sí, com, y eso en el barrio, no en la parte no, bueno, de también. toda la avenida, busca un de delincuente barrios, no, así mismo, el, por, el delincuente cuando ve RT se devuelve, va a seguir, con una llama ilegal. No, eh, está muy bien lo que hizo el comandante ahí. Es una un realidad, es una realidad. Él, él está siendo realista. Pero acá, está equivocado el eslogan que tenía Danilo Medina. Porque ahora que está haciendo lo que nunca sí. está <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> como equivocado ese eslogan. Bueno, el cambio llegó No, no vamos a chancearlo. Vamos a decir que él se adelantó a su tiempo. <risa> Eso así, señores. <risa> Están muy adelantados, ¿verdad? Sí, sí, sí.